el hackeo al bro el banco república por supuesto que es vulnerable desde algún lugar como lo son otros bancos que utilizan Windows, porque esto hay que decirlo claramente usar Windows lleva a los vicios que trae Windows aparejados y los vicios que trae Windows aparejados son falta de seguridad, falta de privacidad, descuido total por la privacidad y por la seguridad, entonces lo primero que haría que hacer es erradicar Windows de todos los lugares que tengan una gravitación importante hay que sacar a Windows, Windows tiene que quedar reducido solamente al ámbito hogareño y nada más, sería así la cuestión pero como nadie lo dice es difícil creerlo verdad bueno entropía te lo dice Hugo napoli te lo dice puedo defender estas palabras a quien sea que, que quiera preguntarme no voy a entrar en discusiones banales ni tontas pues no tengo tiempo para eso pero si es con altura podemos hablarlo siempre es más si querés generar un espacio e, e invitarnos a conversar sobre el tema sea donde sea un instituto educativo o gente que tenga que ver con el periodismo lo que fuere estamos a la orden y esto lo dejo acá de ahora en más está querés conversar del tema lo podemos hacer y con argumentos y de forma seria lo primero que habría que hacer es erradicar a Windows de todos los lugares a donde la gente se conecta usando una contraseña. Así es fácil. No usar a Windows para conectarse a ningún lado. Windows está bueno para los videojuegos, está bueno para buscar información por ahí. Y ta Nada más. Ya está. Habría que tener... Doble arranque, habría que tener dos sistemas operativos por computadora, Windows y Linux, Windows como no, porque es el sistema más popular, por supuesto que sí hay que tenerlo, y habría que tener también a Linux en esa misma computadora, entonces vos cuando vas a entrar a Facebook, cuando vas a la cuenta del banco, cuando vas a hacer una cosa con una financiera, o vas a entrar a leer los mails o lo que fuere, usás Linux, que es el sistema más seguro que existe. Más seguro que Mac, más seguro que cualquier cosa de Microsoft. Y cuando vas a divertirte, a entretenerte, entras por Windows y haces lo que se te cante. Como eso es muy difícil de generar, porque mucha gente se resiste o no entiende o no comprende o piensa que esto que le estoy diciendo no debe ser tan así y todo lo demás, bueno, bien. Cuídate mejor. Cada vez que tengas que hacer una doble comprobación de ingreso a algún lado, no lo hagas. Si estás en la cuenta del Bro, o estás dentro de la cuenta de Visa o de Mastercard o de cualquier financiera y al hacer clic en algún lugar te vuelven a pedir que inicie sesión, simplemente no lo hagas, eso está mal, nadie hace eso. No es necesario, ya iniciaste sesión, ¿para qué iniciar sesión dos veces? Cuando te piden iniciar sesión otra vez, es porque algo anda mal, es porque alguien está atrás tus datos. Entonces ahora, me puede decir, y pero ¿cómo, cómo puedo yo hacer clic adentro de, del entorno de Visa o del Brow eh, y que me lleve a un lugar fraudulento? ¿Cómo puede ser que el Brow permita eso o que Visa permita esto? No, no lo permite el Brow, ni permite Visa. El problema es que vos en algún momento hiciste clic en algún lugar por fuera de todo eso, y te secuestraron el navegador web. Te infectaron el navegador web. Volvemos. ¿Qué navegador usas? ¿Por qué usas ese? Etcétera, etcétera. Yo recomiendo solamente, pura y exclusivamente, Mozilla Firefox. Y nada más. Es el navegador más seguro que existe. Así como Linux es el sistema operativo más seguro que existe, Firefox también es el navegador más seguro que existe. Y esto lo podemos debatir y discutir, pero tranquilamente. Vamos a ver por qué pasa esto otra vez Windows. ¿Jugar un jueguito? No. La verdad que si quieren ver jueguitos, vayan a la juguetería. Otra vez Windows. Windows es un sistema extremadamente fácil de hackear, de infectar y de vulnerar, no solamente porque no es el mejor en materias de seguridad, no solamente porque necesita un antivirus y un montón de cuidados del usuario y una atención permanente de parte del usuario, es un producto informático que en vez de resolverle cosas a la gente se las empeora y se las perjudica porque lo que importa es Windows, no el usuario. Esto es muy fácil, Microsoft tiene centrado el tema en su sistema operativo y no en el usuario ellos saben que tienen un montón de usuarios en la vuelta y hagan lo que hagan, todo va a ser exitoso. Metan lo que metan en Windows, todo el mundo lo va a usar porque nadie cuestiona nada y la gente usa lo que puede y lo que entiende. Ni siquiera lo que entiende, lo que tiene a mano. Entonces, hace clic acá para ver una foto. Estás usando un programa que te metió Microsoft ahí a propósito para que vos lo uses, pero vos no te cuestionas nada porque igual, como haces clic ahí y abre la foto, si viene otro a decirte, no, pero mirá que hay mejores programas para abrir fotos. Ah, si yo ya tengo este. Y así con el reproductor de audio, así con el navegador, así con el Paint, así con todo. Windows ya viene preparado con un ecosistema determinado, de software de código cerrado por supuesto que te ofrece y vos usás y funciona bueno funciona mal pero funciona y ahí están las consecuencias después en algún momento hiciste clic en algún lugar eso era algo trucho algo fake algo no lícito ni válido que te infectó el navegador y esa infección del navegador lleva a que en determinados sitios web se te abran ventanitas que no pertenecen al sitio web es como un overlay es como una doble capa una capa que se pone por encima de la que vos estás viendo la capa de fondo es la página web y la la capa frontal son ventanitas que están diseminadas por ahí diciéndote clic aquí para no sé qué o lo que fuere. Vos haces clic ahí en algún lado, por ejemplo, clic aquí para enterarte sobre préstamos. Clic aquí para ver los beneficios que tiene el Brow para ti. Haces clic ahí y estás en el Overlay de adelante. Vos estás en la capa delantera de la página web. La página web del Brow y de Visa no tienen nada que ver ahí. Vos estás haciendo clic en un cuadradito que parece que está incrustado en la página web, pero no es así. Está superpuesto. Haces clic ahí y está fuera de los dominios de Visa y de Master. Por eso, viste, Master no tienen nada que ver acá. ¿tá? Que sean vulnerables, por supuesto. Y si usan Windows más. Y si usan cuenta administrador más dentro de la empresa, dentro de la enorme red que implica Visa, Master, Bro y todo eso. Hasta Cisco utiliza a Windows malamente dentro de sus instalaciones, ¿está bien? Bueno, podemos hablar de eso también, pero en este caso no tienen nada que ver, así utilicen lo que sea el sistema operativo peor del mundo, peor actualizado y peor protegido, no tienen nada que ver. De esto solamente te salvás vos solo, teniendo... Y acá viene el, el verdadero problema, alfabetización digital. Hace falta, mucha falta, que en la escuela, en el liceo, en la universidad, se eduque digitalmente a la gente, se alfabetice digitalmente a la gente, pero desde un criterio desinteresado respecto al producto que se está ofreciendo. Hay que pensar en la gente y no en los sistemas operativos. Hay que pensar en la gente primero y no en el software tal. Hay que pensar en la gente primero y después en lo que voy a decir para ayudarla. Primero la persona. Por lo tanto, por lo tanto, la facultad, primero que nada. Primer cachetazo para la facultad tienen que ofrecer cursos que estén al alcance de cualquier persona que haya salido del liceo, no cursos a los cuales accedes haciendo una nivelación, no cursos a los cuales accedes solamente si sos ingeniero o si tenés una maestría en no sé qué, tienen que tener una cuestión en ciberdelincuencia, tienen que enseñar lo que es eso y preparar a la gente para que pelee contra eso a nivel universitario, tienen que tener cursos de hacking ético, de hacking digital, de defensa ante el hacking, todo eso para la cantidad de chiquilines que salen del liceo queriendo hacer algo y no pueden porque tienen que pagar mil mil 40 mil pesos en la ORT. No digo que no lo valga, pero para un trabajador y más para un laburante, que son cosas distintas el trabajador y el laburante, ojo al gol, para un laburante pagar un curso de 20, 30, 40 palos por mes es imposible. ¿Qué vas a ir a estudiar? ¿A dónde? Si seguimos así. ¿Qué vas a estudiar? Si tenés ganas de aprender y de pelear contra todas estas porquerías. ¿Qué vas a hacer? Nada, porque no puedes pagar y la universidad no te lo ofrece, entonces tenés que morir en lo que la UTU te da, dos por tres a veces, sale algún curso interesante en la UTU, la UTU tiene el curso de muy buen nivel, pero son todos de tres años de dos años, si vos querés hacer algo en seis meses en, en un año, no podés a nivel estatal tenés que pagarlo, tenés que morir en BIOS en BIOS depende del profesor, de la enseñanza no depende de BIOS porque Bios es una empresa subarrendada, no sé si vos sabías. Vos arrendás el cartel de Bios y te pones en un lugar y listo, empezás a meter cursos. Entonces contratás a tus propios docentes que no están coordinados con el resto de las sucursales de Bios. ¿Lo sabías esto? Bueno, yo lo sé. Y te lo digo. Te lo digo de frente y mano. ¿ta? Entonces puedes ir a un Bios que sea un desastre la enseñanza y puedes ir a otro que sea brillante. Todo depende del profesor. A mí me tocó lo peor. Me tocó un profesor, no importa quién, pagué dos cursos bien pagaditos y bien caritos, 22 mil pesos en ese momento los cursos, salieron de mi trabajo como laburante no solo como trabajador y tuve que pedir el reintegro de dinero fue una vergüenza eso una vergüenza porque el material era sacado de wikipedia que a mí me encanta wikipedia pero el texto era de wikipedia no seas malo prepara tu propio material papá le diría yo yo también soy profesor y sabes la cantidad de material que preparo todo lo preparo yo lo pueden decir los estudiantes que tienen mis cursos desde hace 10 años voy para 11 años enseñando siempre preparé mi propio material lo único que paso en la clase y a veces porque a veces me lo piden y no lo consiguen los estudiantes porque eso a veces se presta para la distracción y todo lo demás, es ver alguna película que tenga que ver, alguna una película, alguna vez tal, que tenga que ver con la informática, nada más todo lo demás es mío canal de YouTube, vayan acá a ver los videos aprendan, estudien, preparen orales y después vienen y hacemos el oral y te califico entradas en los blogs, tengo más de 200 artículos escritos para la educación, además no es de lo que yo quiero hablar nada más es un 85% de lo que necesitan mis estudiantes y los cursos que doy y el resto, un 15% de lo que yo quiero comentar, como por ejemplo esto ahora, o lo que la gente me pide porque hay una organización atrás de Entropía Binaria hay un Telegram, una cuenta de Telegram que te puedes suscribir si querés, está bueno eso que lo hagas hay redes sociales y todo lo demás y la gente por ahí me pide cosas y me parece buenísimo, me mantiene activo todo eso. Tengo una lista de tareas para hacer, un montón de cosas para hacer. Tengo una bitácora, la tengo todo visible, está todo source en entropía binaria, está todo cristalino y transparente. Tengo una entrada de blog en donde voy poniendo las cosas que la gente me pide para que la gente vea que está todo ahí en proceso. A veces surgen vídeos como este y se deja todo para el costado. Espero que te haya sido útil este material. Lo hice porque hay una oleada de vulneración de cuentas de Facebook que me parece alarmante. Es lamentable cómo la ley no puede con esto, es realmente lamentable y la solución no es privatizar internet la solución no es acuartelar internet, la solución es alfabetizar a la gente, eso es demandante, es urgente y es responsabilidad de los gobiernos. Espero sinceramente que este gobierno del presidente Luis Lacalle Pou haya dado en el clavo con la reforma educativa que no me gusta para nada, así como no me gustó para nada la que lanzó Mujica y el MPP en el 2007, no me gustó para nada el FPV, no me gusta tampoco, es más, si fuera por mí lo eliminaría de la faz de la tierra, eso es una aberración a nivel educativa, no progresa, no funciona y no hay revisiones serias y externas respecto a esto, está creíbles y externas no hay, igual que el plan Seibal y demás, bueno. Me agarra medio con los cables, medio entreverados Está, Perdóname, pero está. yo a veces también soy así. No siempre tengo el humor característico que me lleva a decir un chiste o a hacer algo de forma socarrona. A veces te puede llegar a reír de cómo me enojo. Si es así, bienvenido. Me encanta. Yo me río de mí mismo también. Así que te faculto a ti a que te rías de mí. El humor es cosa seria. No sé si lo dijo Fontana Rosa por ahí o, o alguno de esos cracks. Bueno, listo. Esto te quería decir. Te quería explicar cómo es que te hackean, supuestamente, la cuenta de Facebook. Nunca, nunca hay un hackeo real o casi nunca. Nunca. casi siempre lo que hay es una infección del navegador, una infección del sistema para vulnerarte a ti, para bajarte las defensas, y una vez que te bajan las defensas, te llevan a un lugar determinado, te hacen hacer algo, te inducen a que hagas algo, y ahí, Sonaste. Tené cuidado porque en el luego están hackeando, están sacando 600, 700 mil pesos de las cuentas, están sacando 10, 20, 30 mil dólares y el bro no se hace cargo porque lo que te explicaba recién, el bro tiene su seguridad más o menos en orden, esto es discutible también, pero esto es otro tema, no le podemos echar la puerta al bro de esto que está pasando. Si te pasó recién y te dolió lo que te acaba de pasar, yo te entiendo, pero el bro no tiene nada que ver, de verdad que no tiene absolutamente nada que ver, Facebook no tiene nada que ver acá, en este caso no se puede pelear contra esto alfabetización digital, gobiernos del mundo gobiernos del mundo, unidos. alfabetización digital ya para la gente en cualquier nivel y cuidado, no se trata de poner más informática en la escuela y más informática en el liceo y más en la facultad, se trata de dar en el clavo con los contenidos se trata de que gente capacitada deje de pensar en Office, en Ofimática, en el Excel y el Word, que deje de pensar en el PowerPoint y que se ponga las pilas y que salga de ese lugar, si está gestionando un lugar que le queda enormemente grande, que salga de ahí inspectores, profesores, todo para afuera y que venga gente idónea, gente que conozca de seguridad y privacidad a hablar con la gente y a meter mano en los programas lectivos de las asignaturas de la escuela, del liceo y de la facultad. No que venga un tipo que sabe manejar Excel. Eso no sirve para nada. Ese tipo se tiene que ir de la educación. Eso ya, ya fue. Está bien conocer esa herramienta, que además no se llama Excel, sino planilla de cálculo. Está bien conocer cómo hacer una presentación con diapositivas, que no es PowerPoint, es presentación con diapositivas. Está bien saber redactar un texto, que no es Word, es un procesador de textos. Pero lo que no está bien es inducir eso y vivir de eso durante años, formando cabecitas de chiquilines que tienen 8, 9, 10, 11, 12 años, 13, 14. Vamos a hacer un mea culpa y a salir de los lugares que no nos corresponden. Si, si estás en ese yo profesor, mirá, minero, así nomás te lo digo minera, ponete a estudiar ya y buscate un trabajo digno o buscá dignidad en lo que estás haciendo. Eso ya fue. No es posible enseñar ofimática como si fuese informática, hay que alfabetizar digitalmente a la gente, hay que hacerlo ya y hay que hacerlo con excelentes herramientas hay que estudiar sobre Linux, hay que estudiar sobre sistemas operativos en general, hay que estudiar sobre cómo robustecer a Windows qué antivirus son mejores, qué tipos de cuentas son mejores, qué tipo de ajustes le puedo hacer al navegador, cómo quitarle cómo debloutizar, cómo sacarle porquerías a Windows y sustituirlas por programas de código abierto o de programas confiables, hay que estudiar todo eso y enseñar todo eso, además de enseñar cómo retocar una imagen, cómo grabar una canción y editarla cómo editar un video, por supuesto que eso es importante y también hay que enseñar planilla de cálculo cómo no y también hay que enseñar procesar texto hasta y no más pero con ideas innovadoras no lo mismo de siempre área al 20 interlineado coso ya fue todo eso ya, ya está afuera para afuera, hay que alfabetizar a la gente, hay que cambiar la cabeza porque todo esto, todo esto funciona porque somos analfabetos digitales. Si tuviéramos idea de todo lo que estamos haciendo cuando prendemos una computadora o tomamos un teléfono, esto no sucedería. Hay que hacer que la gente aprenda y aprenda rápido y hay que dar oportunidad gente que no terminó la escuela, hay que llamarle y decirle vení, tenemos un curso para vos y es gratuito gente que está en la escuela, mirá, te vamos a enseñar a usar un teléfono correctamente y todos los peligros que te pueden rodear, porque es eso lo que usan ellos ellos no usan computadoras a esa edad gente del liceo, mirá, te vamos a enseñar cómo protegerte con tu ordenador, porque ya aprendiste en la escuela cómo protegerte con el teléfono, ahora vas a, a aprender cómo protegerte con el ordenador y a la gente de nivel terciario, hay que enseñarle cosas de nivel terciario, si ya pasaste por cómo usar un teléfono y ya pasaste por cómo usar un ordenador, ahora seguridad digital, hay que meterle cabeza Peñarol inteligencia. La dejo por acá, nos vemos después. Te mando un abrazo grande y perdoná el exabrupto, perdoná que me exalte un poco, pero yo soy así también y me, me muestro como soy, ¿está bien? Si no sería una persona falsa desde algún punto de vista. Te mando un abrazo, vamos arriba, compartí este video, este sí te pido que lo compartas, compartilo, mostráselo a la gente, que esto de vueltas, que se difunda, que dé que hablar, cuanto más, mejor. Te mando un abrazo grande, vamos arriba.